Los saludos a dios al escorpión dorado Fase 9, qué pedo, güey. Hay pendejos que no han visto que ya cambie de fase. No mames. Fase! Sí, pendejo. Goku me la pela, güey. ¿Cómo ves, pendejo? <risas> Tenemos esta serie de top 5 que hemos estado preparando para ustedes. Y aquí se van a tragar la caca puños, cula. No mames, qué asco. Porque están chingos, hijo de no mames. Uy, cómo les ofende cuando sube uno a un pinche televisor, güey. O oh, cómo le está, está pinche cagando a la madre. Que los derbees y que la chica. Pinche top que hicimos de actrices y actores. Cheque nada más la mamada que salió, güey. El top 5 con los videos más vistos de actores o actrices que se han subido con el escorpión dorado. Pónganse cómodos aquí acá. Vamos con el número 5. Fernanda Castillo. Ay, provocamos hasta un pinche accidente, cabrón. ¡Ey, bien! ¡Nos besó? Ay. ¡Ay, güey! ¡Se rompieron su madre! Se quedaron viéndonos y se rompieron su madre, en serio. Chale, güey. ¿Ves que sí corríamos riesgo encima de esta camioneta? 9.3 millones de visitas tiene la fer y se puso sabroso y candente como siempre. Gracias, ¿Es mala o buena? No, güey. ¿Cómo me deseaba, güey? ¿No sabes cómo me estuvo? Insiste, insiste, súbeme, súbeme, súbeme, súbeme y que la trepo. Y que me les digo que se suben. Me cae toda madre, toda empoderada y todo, pero se ponía nerviosita cuando estaba cerca acá de mi pinche jugosidad, güey. a su madre, pendejo! ¡Qué bonito, güey! ¿No? O sea... ¿Así, amor? ¿Vas tratando amor? Mucho amor, mucho amor, soy, soy, soy un ser de luz Sí, eres un ser de luz, ya vi <risa> Vamos con el cuarto lugar Unos consentidazos de ustedes La familia de mes entera millones de dólares llevo aquí, es ¿sí? Todos estamos asegurados, ¿eh? Se acaba la taquilla del cine ya estamos No estamos en el cine de la música. Sí. Familia de res, sí, güey. Todos, menos aitana. No, y Mauricio, pero ya se lo estaban cepillando desde aquella vez, güey. ¿Cómo, cómo, nada es casual? Ay, qué casualidad. Güey. Espéranos tantito, Mauricio, ahorita te atendemos, ¿no, bicho, ¿no? Tú cuidas a la niña, porque esta bebé, ay, sí, ¿a quién quieren? ver la cara de pendejo, si a huevo me quieren enjareter a la Islín Derbez, de a huevo ching, de que cásate con mi hija, que ahí está mi pinche Eugenia ahí chingando no mames, ya, no soy un objeto sexual, Eugenio, ya Islín, deja beber, sí, bueno, el punto es que con 10 millones de visitas se convirtió en el quinto video más visto donde están incluidos actrices y actores sí, ahí estuvo todos juntos, Badir José Eduardo, Alessandra, Islín y Eugenio eh, eh, al volante con el escorpión dorado cuando sacaron su madre esa de familia con los Derbez y todo este pedo Troleo intenso, troleo intenso y pinche sabroso ahí adentro del carro. Se puso muy cagado. Chequen ustedes. ¿Cuál es tu ex esposa favorita, Eugenio? <risa> <risa> Oye, nunca lo no, la es de Eso es muy bueno Tercer lugar, hay empate. Marta Gareda, otra de mis ex esposas. Ya, Marta. Ya, ya sé, ya sé que andas con otro güey. Ya sé que no le quieres provocar celos. Pero, a ver. Lo que no fue en su año, no fue su daño, liberémonos de asperezas y tomémonos otra vez nuestros cuerpos. ¡Ah! Mato ganada! con 12 millones de visitas, está empatada. Ahorita les digo con quién, en este conteo, pero chequen algunos de los mejores momentos. Finalmente, sí, finalmente para saber si, si voy a ver tu película. ¿Cómo se llama? La película? Vive por mí. ¿Cómo se llama su nombre? Vive por mí. Vive por mí. ¿Sales eh, sin ropa? ¿Eh? Así que. Chimata es a toda madre, güey. Estamos hechos uno para el otro. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Nada más con que no seas celosa, porque recuerda que tengo muchas esposas. Es parte de mi cultura, es parte de mi religión. No lo decidí yo, así está escrito, yo no hago las reglas, ni modo. Tú punto de flojita. vas a llorar ahora también. Te dicen que yo lloro por cualquier motivo, pero como motivo? Marte Gareda, 12 millones Quienes están empatados también con 12 millones de visitas es El extinto matrimonio Mauricio Ogman y Aislin Derbez Tengo que confesarlo Este, sí, discúlpame Mauricio Pero una vez que alguien está cerca del peluche en el estuche, Se vuelve esto irresistible Así que ni pedo cabrón, ni pedo ¿Contentos? No ¿Cómo no? O, o, sea, o sea, yo, tú, yo o lo traigo, o sea, traigo aquí a ver, así. yo traigo aquí a este güey Gritando todo el tiempo <risa> Sí, ahí comenzaba su noviazgo Apenas después se casaron, tuvieron una chamaca Y después se divorciaron como buenos televisos ¿Eh? <risa> O TV Aztecos Porque ya qué pedo con esos güey El punto es que estuvo muy bueno ese pinche video ¡El chileo el huevo ahorita se va Ya, No, a dejar A ver, Ya, ya, ya. Ya, ya. Ay, <laughs> Pero ahora nos da la oportunidad en el futuro próximo de hacer ¿Qué les parece? Uno solito con Mauricio Para que nos rompamos nuestra madre así, sabroso Eso sí me interesa, ¿eh? Y otro con Aisling Nervés Para que nos demos nuestros besos ya sin pinches restricciones Santa madre, ahorita vemos qué pedo Aunque dicen que ya anda con otro cabrón, ¿no? ¡Puta madre! Soy yo, soy yo Soy yo, pendejo Te la ve. 12 millones de vistas también Mauricio Ockman y Aislinn Derbez Al volante Muy bien. ¿Estás casado ¿Ores? conmigo y te echas esas frases? ¡Ey, poli, ¡Guapo! <risa> ¿Quién está en segundo lugar? Otro pinche Derbez, no pinche mames Ya, cabrón Qué ¡Pedro, pinche Pablo! ¡No mames! Sí, a huevo, güey, no mames. Yo me hubiera vuelto millonario, güey, si me pagara por cada vez que subo uno de estos cabrones. Y aparte, pues, un chingo, güey. Eugenio las ¿cuántos tiene? 19 putos millones de visitas Eugenio Derbeza al volante, que lo llevé a darse su pinche baño de pueblo allá a territorios coyocanenses, güey, para echar desmadre, güey, para que, pues, pa que se acuerda que lo que sabe las tortillas, lo que huele la Ciudad de México, a huevo, pinche Eugenio. Eugenio al revés, no, mames. De verdad, estás muy muy mal de tu cabeza. Don Vicente Fernández, ¿cómo está usted? Ah, ¿Cómo ve? No, no es Vicente Fernández, cántanos una. ¿Cómo ve? <risa> <risa> ah, no es Barnaby, perdón, Barnaby, <risa> discúlpame. No, no, no, no, No, se puso chingón, se puso chigón este, ya está disponible y también vivimos otras aventuras allí también, después lo llevé un pinche tianguis en otra ocasión. No, no me tengo que ir. Un baño de pueblo, te voy a invitar voy a, a garnachas ya. No, güey, no, no estás en Hollywood, güey. No, güey, no Vamos puedo, te lo juro que no puedo. güey, no puedo. Es Cantito, bueno. tantito. Ah. la pasas ya en Hollywood haciéndote el chingón, mira. Pues porque trabajas cosas fuerte. que. Necesitan. Mira, a ver, ¿Sí? por ejemplo, cómprate una máscara ah, de. Ah, órale, órale, órale. Mira. La piratería, güey Órale, órale, mira <risa> A ver, espérate Me da gusto que compren piratería, eh <risa> Ah, pues lo que hicimos en LOL en la primera temporada también estuvo A Ese güey, yo creo que está enamorado de mí No, no mames. Sí. Estás todo exagerado Ya nos y... televisa 1990, ya también, pues está güey, ver, es. estás muy de flojera tu, tu blog, sin groserías, no eres divertido, güey Ah, chica No ¿Y es? Tú, tú y tú, sí, tú, sí, tú, sí, tu pinche sombrero y tu bigotón... Pues, <risa> ahorita tampoco. Vamos a ver quién se ríe más, güey. Vas a ver cómo se ríe la ah, gente. Me debes la pinche fama entera, cabrón. ¿no, Era un pinche televiso cualquiera. Llega con el escorpión dorado en ese primer encuentro. Despega y hasta películas de Hollywood consiguió. ¿Coincidencia? No lo creo. No es coincidencia que tampoco vive en México. Gracias a mí, De nada, Eugenio. De nada. La familia es primero. Pues sí. Mira, ya причia... hasta le salió barba y todo. Ya me quiero ir, güey. Pero no te agüites, Eugenio. No es que los extraño mucho, escorpión. E... Extraño mucho a mis hijos, güey ¿Vas a estar bien, güey? Los extraño, güey, ¿y qué hago? Tranquilo, güey Yo con quién voy a regresar no, Canta una canción cuando te sientas mal Vamos no, a cantar una canción ¿Dónde están estas flores? Es extraño de tal... ¿Dónde están...? <risa> ¡Dios! Con el primer lugar, sí, mi catedral ¡Ay! Wey, ay, tan. ay, pinche... La... ¡Carneta Sauza, al volante! ¿23 millones? ¿23 millones y contando, cabrón? ¡No mames! ¡Pinche Carla, quién te viera tan pinche famosísima! Gracias a mí, no mames de nada. <ríe> Quedó enamorada de mí. Fue el primer encuentro que tuvimos y no pudimos resistir nuestros, este, nuestros impulsos. Terminamos a besos y todo el pedo. Como... A ver, ven acá. <ríe> Y además de eso también somos desmadre platicamos de la carrera de cine que tiene, de la televisión y de que la, la, la larguísima de carrera que tiene, desde, desde nosotros los nobles, hasta cualquier cantidad de melodramas y de comedias románticas que son tan populares y queridas en México. entrevistaste a Javi Noble y a Bárbara Noble en él. Dijiste no, gracias. No. Así que. ¡No, cómo no! El ¡Chino, Carla! alta, ¡Primer lugar para mi pinche reina! ¿Qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? ¡40! ¿Ves? Gracias. Así, así <risa> nos pones. Chido, sí, no, gracias culo, no, nos vemos <ríe> A ah, huevo, pinche carla Está chingona, güey <ríe> Están los cinco, cabrón Pero son seis porque uno quedó empatado Pero de los seis, tres son los derbez No mamen, no mamen. Y se siguen cajando, ustedes son los que lo piden, pendejo Con sus pinches visitas, no quieren que suba ningún pinche de derbez No los vean <ríe> Pero ahí están de pinches de hipócritas Soy el escorpión dorado, espero que les haya gustado este top 5 Recuerda que también tenemos otros tops que estamos armando Cada pinche semana, por ejemplo el de los pinches futbolistas No se lo pierdan, para que vean todos los pinches futbolistas Futboleros que he subido al volante. Mientras tanto, rasquense el ombligo y una cuarta más abajo. Solo los escorpión dorado, síganme en las redes sociales. Y. ¡Peluche! ¡Peluche! <risa> <risa>